¿Se escuchan cosas? Sí, yo escuchaba muchas cosas. O sea, por ejemplo, en las casas de los lados, cuando no había gente, se escuchaba que movían muebles. Arriba no había nadie en la casa, porque era de dos pisos. Se escuchaba como si tumbaran, dejaran caer una canica grande, una mondola. La calle del terror. ¿Ustedes sabían que en Aguascalientes hay una calle llamada la calle del terror? Cuenta la historia que la calle del terror llamada hoy González Saracho se encuentra aquí en Aguascalientes. Este era el nombre oficial de la calle a mediados del siglo XIX, en una época donde el imaginario colectivo y la ingenuidad propia del tiempo dieron nombres pintorescos a las calles de la ciudad. ¿A dónde vamos o qué? Ah, son, unos, son unos callejones de aquí, de, como de un fraccionamiento que está dentro de, de un lado del templo de San Antonio. Ah. Y, pues, está como muy viejo y pues quiero la calle del terror se le llamó así porque al estar en las márgenes de la ciudad circundando los arrabales de peligro, solían aparecer cadáveres de personas, en especial de la vida nocturna, además de lo peligroso de la mencionada vía. Oye, pero aquí está completamente solo, no hay ni una sí, zona, no, no. aquí nadie pasa, aquí nadie pasa, y menos a estas horas son las 2 de la mañana, y como son puros callejones, pues entra pura gente que vive aquí, ah, o sea, okay. no, no, hay, no hay nadie, y está grandecito como para allá, sí, está completamente solitario este lugar, pero aquí se ve nuevo, Ajá. hacia allá se ve, o sea, se ve más feo, sí, okay. pero en serio no hay gente aquí, nada, no, de hecho, yo nunca he visto gente. Ni en el día. No. Y Gerardo nos está llevando pues, por algunos callejones. Por aquí también está la calle... Eh. ¿Del terror? La, aquí, de hecho, estábamos a dos cuadras y ahorita vamos para allá, okay. a las calles del terror. Con los años y siglos, el lugar estuvo lleno de recintos donde hubo dolor y sufrimiento, como un hospital de una orden religiosa que cuidaba a los enfermos terminales. Luego una prisión famosa por las torturas a sus presos y plaza de fusilamiento. Además, hubo un tiempo en el que los terrenos aledaños albergaron un improvisado cementerio y después, hasta una escuela primaria. Pues aquí nos encontramos una casa abandonada, cerca del centro en Aguascalientes, es donde Gerardo pues, nos dice que está tenebroso y la verdad que sí, estaría buenísimo explorarla. De hecho, tiene una, una cruz hasta allá arriba, ¿verdad? Sí. ¡Wow! ¡Está buena! No se ve nada, ¿sí? ¡Hola! Es que estaba el perro ahí, pero... Bueno, si sí estaba tétrico el lugarcito Y más a estas altas horas de la madrugada Sí estaría muy bueno explorarla, eh Sí, son como tres pisos ¿Desde cuándo está abandonada esa casa? Desde siempre, siempre ha estado abandonada Ok Y te fijas que se hace un fraccionamiento dentro Como del área bonita de Aguascalientes Sí Como escondido Sí, exactamente. Todas las casas alrededor estaban, pues, bien, y esa estaba destruida, solitaria. Lo raro es que como que hace ahí una casa abandonada, o sea, nadie la, la pela. Sí, ya tiene tanto tiempo, mencionas. Bueno, como vemos aquí en Aguascalientes, completa tranquilidad, silencio total. Yo vivía exactamente en esta, en esta calle, en una casa que está como a cinco casas de esta, de esta esquina y realmente yo escuchaba cosas pero nunca vi nada y la gente sí dice que ven hasta gente caminando que no conocen, gente que a veces no se le ve el rostro, pero pues realmente sí es una calle que antes daba terror que antes, por el manicomio, pues más que nada. ¿Se escuchan cosas? Sí, yo escuchaba muchas cosas, o sea, por ejemplo en las casas de los lados, cuando no había gente se escuchaba que movían muebles, arriba no había nadie en la casa porque era de dos pisos, se escuchaba como si tumbaran, dejaran caer una canica grande, una mondola. Entonces rodaba y, y mucha gente que ha vivido ahí también dice que escucha lo mismo. Y un día en un sueño que yo tuve vi que pasó alguien pero no sé si lo vi o, o no puedo asegurar, pero sí hay actividad paranormal en esta calle. Lo que se me hace bien extraño es que le pusieron incluso una placa. Con el tiempo comenzaron a suceder apariciones. Algunos fantasmas se aparecían a los transeúntes tal cual habían muerto, con puñaladas en diversas partes del cuerpo con agujeros de balas sangrantes, con la cabeza aplastada. Lo gráfico de su violenta muerte los acompañaba hasta el más allá. Y así volvían para ser vistos por todos los que habían tenido la mala suerte. Ya que era una calle que estaba como a la periferia de la, de la ciudad, en lo, en el, a mediados del siglo XIX, entonces aquí venían y aventaban cadáveres de prostitutas O sea, la abusaban de ellas, este, las mataban y las venían y las dejaban aquí Entonces con el tiempo este, se ganó ese nombre porque decían Pues ahí está la calle del terror porque ahí es donde avientan los cadáveres Además de que esta construcción que, está, que tenemos aquí Fue primero este, un sanatorio que era cuidado por monjas Y además después fue una cárcel entonces, como que se llenó de, de, de, como de lugares y cosas este, paranormales por el sufrimiento que se vivía aquí, porque aventaban los cadáveres. Y dice la gente que veía muchas almas en pena en esta calle. O sea, gente caminar que no, no se les ve el rostro, este, o ya grandes. Como ánimas en penas en sí, como lo dice la, la palabra. Perfecto. Lo cierto es que la carga emocional allí vivida ha traído la más variada muestra de espectros quienes por su dolor o los crímenes cometidos en vida no pueden trascender al descanso eterno y quedan aquí asustando a los transeúntes. Cuenta la historia que a nadie le gusta pasar por esta calle a altas horas de la noche, pues le tienen miedo tanto a los vivos como a los muertos que pudieran encontrarse ahí. La calle del terror aquí en Aguascalientes, pues aquí la tenemos, estamos con Omar Cruz buscando todas las cosas curiosas, exóticas, paranormales de la República Mexicana, así que gracias por traernos ahora a la calle del terror. Pues.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 Sigue siendo la calle del del terror. Hola. Hola. Hay como cosas. ¿No tienen la lámpara? La visión nocturna. La visión nocturna. Ah, sí. oh, mira, mira. A ver por la visión nocturna. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo pensé que había sido. Dale, chichas. Sí, graba lo que puedas grabar, también